Hola amigos, bienvenidos a la cocina de España Ante todo, feliz navidad Y lo que vamos a hacer hoy es un canapé de salmón Y queso de untar Para la noche de noche vieja Y empezamos ya Salmón ahumado Y queso para untar Cogemos una loncha de salmón Y echamos el queso para untar y se extiende bien se extiende bien una vez que lo hemos untado por todos los lados lo enrollamos Y se deja ahí para luego. Cogemos otro igual. Se unta bien. Y el mismo proceso. Se unta por todos los lados. Rolla otra vez. y se deja ahí, y así con todos una vez que ya tenemos enrollados los rollitos ahora lo tapamos con papel transparente Así todos. Ya lo hemos envuelto todos y ahora hay que meterlo en el congelador durante tres horas. Ya han pasado las tres horas y ahora vamos a quitar el papel transparente para cortarlo. Quitamos el papel. Cortamos las esquinitas para que quede bien. Y bien cuadrado y se corta como un centímetro vamos a cortar por aquí para que quede un poquito más para... Ahí. y así todos Y esto igual, se quita un poquito de, de la esquina, el otro poquito, y a cortar. Una vez que lo hemos cortado, lo que tenéis que hacer es dejarlo descongelar para comeroslo. Mirad qué bonito ha quedado el canapé ahumado. Bueno amigos, espero que os haya gustado este aperitivo de lujo para estas navidades. Así que ya sabéis, me gusta, suscribiros y hasta la semana que viene. Adiós.